La señora Xiomara Rojas, de 54 años, quien reside en el municipio de Pimentel, reiteró este martes que un hijo suyo la agrede físicamente porque ella corrige a un nieto. Si sí, una trompa me dio por aquí y los brazos todavía me duelen. Entonces eso, eso, la boca tapa también. Venga a ver, venga a ver. Sí, explíqueme si. Sí. Allá, una ventana. Sí, sí. sí. sí una ventana ella la la, la, la, la, la, la, la, la, la rompió la rompió ¿Cómo se llama niti eh? niti es tu hijo o qué el hijo mío que yo paré en tanto su esposo el señor juan antonio desmintió la versión de la señora bueno, a, a, a, a ella lo que estaba haciendo ella vio a eh, pinoterran y le dijo la puerta ella vio la puerta el abrió, o sea, pues, no vino con malas intenciones. No, no, no. A, a, a poner a poner ella a ponerle se cuento. Entonces ella se revolvió. Ah, pues ella que se revolvió. Sí. Pero allá nadie, nadie puso la mano. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.